La Fiscalía se tira con la Operación 13. Ya no es pulpo. Ahora es la Operación 13. La Procuraduría General de la República ejecutó el sábado la Operación 13, mediante la cual hizo 15 allanamientos que terminaron con el arresto de 10 personas por el supuesto fraude millonario perpetrado en la Lotería Nacional. Las investigaciones fueron realizadas en el Distrito Nacional y la provincia de Monseñor Noel y Santo Domingo y terminaron con el arresto del supuesto administrador, del suspendido administrador de la Lotería, Luis de Design ¡Wow! <risa> dominicano eh, William Cache, Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. La operación fue encabezada por los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Respectivamente, informó la Procuraduría General de la República. Tras estos hechos, el presidente Luis Abinader destituyó a Luis Mycel Design como administrador de la Lotería Nacional, que estaba suspendido y designó a Kiko Tabar Mansur, quien fungía como administrador provisional según el decreto 379-21. La fiscalía haciendo su, su trabajo, eh, también está allanando, ¿verdad? ¿Qué están? Allanando ahí, eh, buscando. Se dice también que en un solo de una sola vez ellos malversaron 500 millones de pesos. No sé por qué ahí Villalona no lo puso ocultando esa información. Ellos no, más cómo versaron. Ocultando, ¿Por ¿por yo oculta? no entiendo, pero ¿Por, ¿por qué tú dices que Eso está Villalona en, lo en todos los titulares. En todos los titulares está eso. Yo no sé si ustedes lo han visto. Que de un solo. Fuetazo. Fue dice así mismo el titular. Más versaron más de 500 millones de pesos. Vamos a verlo. No hay audio. Sí, un pues. audio. Si eso fue. <risa> de un solo fuetazo, 500 millones. ¿Qué usted cree? Eso es parte del show y del espectáculo ahí para ser el titular. No, no, no, ¿Eh? no, no fue parte de... No, porque tú me traes el video, pero no me dices que ellos se robaron y solo falta más de 500 millones. Y vamos, que que recupera... no, que vamos a recuperar el dinero. Por ese objetivo, por eso, ¿no? ¿Eh? Yo quisiera que me digan a mí de todos los que han agarrado preso ¿a quién le han quitado el dinero y han puesto a, a, a la sarca del Estado? Eso es lo que yo quiero. Ah, pero tú piensas que eso es como... No, pues no, se lo la robaron la... y todas las pruebas están ahí. Están en proceso, es un proceso. A ah, un proceso, a ah, un proceso. Eso es un proceso. Yo no he visto el primero que le han quitado todo y hueva. papá. Es un papá. proceso, que son gatos mañana. Igual, igual que los narcotraficantes que se lo llevan para Estados Unidos y a los dos o tres años vienen para acá y hay que beberle todo. Y no le quitan no nada. Que... No. Señores. A dejar los millonarios. Vamos a pasar a...